Sí, que hay demasiado haitianos aquí. O buscarlos presos. ¿Qué usted cree que deben hacer las autoridades? Sacarlo de aquí. Eso es lo que tienen que hacer jóvenes. Bueno, yo diría que tendrían que remediar esa situación porque hay demasiado haitianos en el pueblo. A nivel del país. ¿eh? Claro, el, el problema se aumenta más mientras más haitianos, más problemas habrá. ¿Llevárselo para su país? Prestarle más atención a la frontera. Porque desde allá, de allá es que, es que están entrando, entonces ellos tienen que hacer eh, mucho más, más eh, vigilancia, sí. que no, no importarle nada, sino hacer la vigilancia que se necesita para... No cerrar cerra esa frontera, militariz, militarizar eso. Claro. Adiós, porque ya estamos inundados de haitianos, este no es que seamos racistas ni nada por el estilo, pero ya está bueno. Un gobierno que entre aquí, yo creo que Luis Abinader lo va, porque estamos llenos ya, este país está lleno de haitianos, no, no, no hayamos que hacer, donde quiero que usted anda caminando, trompezándose con haitianos por todos los lados, por todos los lados, estamos llenos y es invadiendo esto que están los haitianos aquí. Marío. No aceptarlo aquí, porque que esa gente nos están arropando aquí a nosotros poco a poco y no pueden joder. ¿Qué deben de tomar ¿no? no, bueno, que repartirlo todo para su pueblo, para allá, para su país. Porque entonces que esa gente es un enemigo de uno. La gente son todos enemigos de uno. Desde que Trujillo mató a toda esa gente, esa gente está acabando aquí con todo, como Dios mundo. Y la mayor son todo todos delincuentes también también. Eh, hay que ponerle un paro sobre de eso, porque imagínense... Uno que está aquí, ya usted sabe cómo está la situación, entonces son gente que no... Usted me entiende, hay, hay buenos pero también hay que son, que son malos, ¿usted me entiende? Y hay que sobreentender eso, que este país es libre e independiente. Bueno, la autoridad que tienen que ponerse la pila y poner la, la eso, el punto sobre la I y marchar contra los haitianos que estén ilegales. Los que están legales, pues hay que dejarlo pero la mayoría el 80% están legales pero es porque la autoridad permite de que yo estén aquí legales yo supuestamente pienso que deben de tomar una buena medida para eso porque en los otros países usted va y toman medidas entonces aquí también tenemos que tomar medidas para eso bueno yo tienen que tratar de todos los medios evitar eso porque eso es una, una carga demasiado fuerte para nuestro país ¿De qué manera usted... Bueno, controlando la frontera y tratando de, de y documentar a todos esos inmigrantes haitianos, nacionales. Adiós, sacalo de aquí. Bueno, ellos deben de tomar la medida de lugar porque ya nosotros, aunque ellos son humanos también, porque nosotros no podemos eh, discriminarlo, pero deben de tomar la medida de lugar porque ya estamos bien invadidos paren la entrada de ellos y que se lleven lo que están aquí. Bueno, en realidad yo pienso que lo que hay que hacer es cumplir con la ley. O sea, la ley es clara y precisa. El problema ha sido en ese sentido que hay una ley y no se cumple. Las autoridades eh, este, no tienen el suficiente poder sobre las autoridades militares para que las autoridades militares cumplan eso. También yo pienso... Bueno, bueno. Pues amigos, estamos de vuelta con ustedes. Ya ustedes escucharon, la gente tiene unos de mañana